Bienvenida, bienvenido, otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Javier Estevez, CEO y fundador de Frankie de King, una startup de alimentación para nuestros mejores amigos, que son los perretes. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo estás? Un placer, un placer estar por aquí. Nada, el placer es mío. Además, disclaimer, soy inversor de Frankie de King, por lo tanto, eh, tengo mucho interés en que eh, les vaya muy bien, pero sobre todo es que también si soy inversor porque creo mucho en todo lo que estáis haciendo desde el principio. Me parecéis un ejemplo. Y antes de ser inversor ya os usaba de referencia en alguna charla, eh, porque hacéis cosas muy chulas. Eh, antes de ponernos ahí vaga de mil cosas, para eh, un poco captar la atención de quien nos está escuchando, ¿qué es Frankie de King? Bueno, en Franqui queremos eh, mejorar la calidad y la esperanza de vida de, de todas las mascotas y digamos que pues, para empezar trabajando en, en ese camino nos hemos centrado en la nutrición como eje principal. ¿vale? De, cuando hablamos de salud, de felicidad de, de perros y de gatos. Hemos empezado también hablando de perros, nos hem, hemos dejado por un momento los, los gatos al lado, no en los que no les queramos, pero... Pero, bueno, estamos haciendo mucho foco en los perros. Y, básicamente, lo que hacemos es, eh, nosotros tenemos eh, una plataforma tecnológica eh, a través de la cual, pues, bueno, el usuario introduce los datos, como la edad, la raza, el peso, etcétera. En plan, pues, todos los datos del perro. Y, en función de esos parámetros, nosotros los evaluamos y creamos un plan nutricional eh, adaptado a sus necesidades. A partir de ahí, eh, nosotros vamos entregando toda la comida, eh, suplementos que le recomendamos, snacks y demás. Eh, que se adaptan pues es un poco a, a lo que ese perro necesita y digamos que al final, en resumen, lo que hacemos es dar de una forma súper cómoda eh, lo mejor para cada perro, en cada caso. Y un matiz importante también, eh, eh, es que hay, es muy difícil explicar esto, he corti muchas veces cuando partes de cero, pero un matiz importante, o sea, no solo damos todos digamos este servicio y estamos cambiando la forma en cómo alimentamos a, a, a los perros y a los gatos, sino que, sino que también lo que estamos es cambiando el propio producto en sí. Estamos acostumbrados a que el, el producto, lo que tiene que comer un perro en su día a día, sea el típico pienso seco y nosotros hemos también empezado pues, por la base hemos dicho oye qué es lo que tiene que comer vale pues un, un pienso creemos que no es lo correcto eh, y estamos haciendo pues, comida cocinada como la que podemos hacer nosotros en nuestras propias casas formulada por nuestra veterinaria eh, para que se adapte a lo que necesita en, a lo que necesitan los perros y, y nada o sea estamos innovando en todos los aspectos servicio producto Queremos cambiar radicalmente, eh, digamos, la forma en, en cómo la, las alimentamos a, a las mascotas. Mola. Eh, y cuando dices cocinada, yo ratifico eso con sus ollitas, sus cositas, bueno, todo el proceso industrial, pero como si fuera comida de, de humanos, tanto que nos preguntaba Pablo Renault por Twitter: Oye, Javi, ¿tú has probado la comida que cocinéis para los perros? Efectivamente, efectivamente. Probamos todas las recetas que hacemos, las probamos. Llevo desde 2018 que hice la primera receta y eh, toda, todavía no estábamos tan en fase industrial, pero ya en aquel momento las, las probaba, pues ahora todavía seguimos en ello, todas las recetas. Claro que sí, qué nosotros bueno, y, to, bueno. y todo el equipo. De hecho, eh, cuando, cuando leía la, la pregunta decía, lo voy a tener que incorporar, yo creo que a los procesos de las entrevistas. Prueba esto y si no quieres probarlo, no vales para... <risa> Aquí no entras, aquí no entras. Sí, eh, sí. Y, por, ¿Y por qué comida cocinada? ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja tiene la comida cocinada? o ¿Qué, qué bueno o malo tiene el pienso que le suele morir? Mm -hmm. Que yo creo que tenemos como muy metido en la cabeza que, que es lo que hay que darle al perro. ¿no? Claro, a ver, es que realmente ahí tenemos un... O sea, e educacionalmente y, y, y no solo... Eh, bueno, esto sí que lo podemos hablar un poco más tarde, pero no solo eh, los, los consumidores, bueno, los consumidores son los perros, los clientes que compran la comida, eh, sino también incluso a nivel clínico, eh, los veterinarios lo que vemos es que eh, no porque, porque quieran hacer muchas cosas, las cosas mal, por supuesto, los, los, los veterinarios son los primeros que quieren hacerlo bien, eh, pero creo que hay una penetración tan grande de la industria de los piensos, tanto en la formación de veterinarios como en, la vida, en el día a día nuestro, eh, que al final nos hace pensar que un pienso seco es lo que de verdad tiene que comer un perro. Cuando un pienso seco, si lo, si, si, si, o sea, si piensas en ello, nunca mejor dicho, eh, es un, un alimento ultra procesado, o sea, eso pasa por temperaturas altísimas, eh, presiones altísimas, todos los nutrientes que tiene se degradan, eh, incluso pues, hay cosas como, por ejemplo, el, el, el simple hecho de que sea un, un alimento seco, 100% seco, hace pues, que el perro eh, no se hidrate de forma natural como lo haría con, con otro tipo de comida y eso puede generar problemas a, a medio o largo plazo en, en, en órganos, eh, por eso, principalmente renal, eh, eh, problemas de ese estilo. Porque al final, pues hoy haces trabajar más a los órganos porque eso, el alimento pues, no, no es un alimento con humedad. Entonces, pues eso es un problema. Luego eh, hay un montón de problemas ya más derivados, que hay piensos que trabajan con ingredientes eh, mucho mejores que otros, pero bueno, lo normal y lo tradicional, ahora las cosas, gracias a Dios, también en la industria de piensos secos están cambiando, pero, pero los ingredientes históricamente dejaban bastante que desear también, la composición incluso, pues con muchos cereales, que a los perros eh, no les va bien… Eh, hay que moderar un poco, pues, eh, bueno, digamos que, que, hay, que hay bastantes cosas a nivel composición, a nivel de ingredientes que se usan, a nivel del de propio proceso productivo y demás, que todo en conjunto da una solución que es súper cómoda y que históricamente, digamos que tenía sentido y justificación, porque era un producto diseñado para estar dos, tres años en el mercado, o sea, perdón, en una, en una estantería, pero que a día de hoy, con la tecnología, con los recursos que hay, con la logística que existe y demás, no tiene sentido ya, no tiene cabida. Yeah. Entonces, digamos que ahí es donde surge también el momento de dar ese paso. Hasta ahora la gente que quería dar otra cosa, todos no. conocemos, pues, yo que sé, no sé, a mi abuelo, a los perros le daba de comer, pues, pollo con arroz en su casa. Pues, oye, eso es algo que, que siempre hemos escuchado, que pasaba típicamente en el rural... Pero hoy en día, cuando alguien lo que quiere hacer una comida pues, natural o, o hecha en casa, eh, se encontraba con esas dificultades. De que primero, no sabes qué darle. Segundo, es, es un coñazo porque tienes que ir al súper a comprar los ingredientes, tienes que después cocinarlos. Es, es, es, es un horror. Entonces, claro, ahí es donde surge ahora pues esa oportunidad. Los medios están para que podamos ofrecérselo a los clientes. Qué bueno. Yo, yo tenía tuve una perrita, además, que tenía muchos problemas de, de estómago. Uh -huh. Y claro, con, a raíz de eso, pues empezamos a ver la composición que, que lleva los piensos y te esa, flipamos mogollón. Cenizas, no sé cuánto porcentaje, pero directamente cenizas. Y tú, ¿qué? Bueno, <risa> o sea... he, he, de, he de decir en favor de los piensos que ceniza como tal. Eh, es una nomenclatura técnica, eh, ceniza, no, de hecho se, se puede llamar también materia inorgánica, bueno. eh, que no significa que sea ceniza, en plan, pues eso, cenicero, en plan, de, de, de fumas un claro. pitillo y de echas ceniza, no. O sea, significa que son los, los, los, los minerales que mm. quedan, supuestamente, si coges el producto y los quemas, entonces es como la sustancia que queda, que son minerales, que no es malo. Vale. Entonces se le llama te, técnicamente cenizas. Pero eso. Yo lo flipaba. Que no sea para justificar a los piensos, eh. Sí, sí, sí. <risa> <risa> que tienen otras cosas mucho peor que eso. Claro. Pero es, es verdad que lo veías y, y, y había un mundo, ¿no? De, de todo este tipo de, de cosas. Luego ya salisteis vosotros. Oye, otra, otra duda que tengo, otra pregunta que te la quiero hacer. Aparte, te la quiero hacer desde hace mucho tiempo, pero hoy día es el día perfecto. Oye, ¿de dónde sale el nombre? Frankie the King. Es la típica pregunta, ¿eh? Vais todos a por sí. esta. Es que, es, que esta... es curioso el nombre, es curioso. Sí, sí. Sí, mira, es, es, o sea, Frankie al final eh, surge, mi perro se llama Floki, ¿vale? Entonces, yo decía, bueno, me mola darle un toque de, digamos, personalidad en cuanto a que, pues, que ponga, pueda tener el nombre, no sé cómo decirlo, eso, como, sea, como que sea el nombre de, de algo real, ¿vale? Tangible. Eh, entonces dije, vale, pues, eh, Floki, pero Floki no, porque es, no quiero relacionar, ¿sabes?, mi perro con la empresa, luego mañana pasa algo, no sé, no, no quiero. Entonces dije, vale, pues otro, Franky, muy sonoro, muy tal, y me molaba. Y luego el de King venía un poco por, un, por storytelling, por, pues, oye, el rey de la casa, eh, eh, que come bien, eh, entonces, bueno, un, un poco hilando todas esas cosas, eh, surge Franky de King. La realidad de esto es que franky.com estaba cogido, vale. Eh, pero, pero bueno, entonces evolucionó Frankie de King Y ahora estamos de mitad de un proceso en el que estamos también eh, dándole una vuelta al brand eh, dando una vuelta a todo esto eh, Entonces puede ser que cambien algunas cosillas De momento va a seguir todo igual Pero sí que estamos dando una vuelta a todas estas cosas Frankie seguirá siendo Frankie siempre, eso, eso seguro pero, pero sí, bueno, una historia curiosa la, la mayor parte de las historias que siempre escucho de, de marcas Siempre hay una historia relacionada con el dominio que es lo que te marca, que, sí, sí. lo que te marca el cómo vas a llamar a tu a, a, a la empresa, tal cual. El, limita mucho porque es lo eh, también es verdad que luego surgen cosas maravillosas, ¿no? Porque Frankie de King, para pues mi gusto, eh, tiene mucho rollo. O sea, será más di menos difícil dominar lo que tú quieras, pero es verdad que se te queda, o sea, que, que mm. ese, ese pensamiento que te obliga a hacer el, la búsqueda de dominio a veces le da le da un rollo. Eh, nos pregunta también Sofía Taibo por Twitter, ¿por qué comida para perros? Es decir, ¿cómo identificaste y validaste la necesidad y oportunidad de mercado? Bueno, aquí hay una mezcla de, de varias cosas. Por un lado, eh, eh, digamos que a nivel profesional, esto era pues, mediados 2018 más o menos, pues estaba un poco buscando, oye, pues yo venía de montar otra startup, entonces digamos que la cabra tira al monte y dije voy a meterme en otro fregado. Y entonces me pillo, pues eso, buscando una solución. Y estaba bastante obsesionado con modelos de suscripción. Y, y como decía antes, pues eh, yo también tengo perro, Floki, y casualidades de la vida, pues tiene problemas bastante serios eh, a la hora de comer. Un poco con lo que, como lo que decías antes, de temas intestinales y demás. De hecho, no, tenemos, no hemos detectado todavía pues, cuál es el problema en sí, el, en lo que tiene. Pero se pasó bastante tiempo de su vida comiendo pienso hidrolizado. Bueno, eran, eran latas, no era pienso seco, pero era hidrolizado, para que era lo único que le venía bien, por temas de diarrea y demás. Entonces, pues, pues bueno, cuando empecé a investigar a nivel profesional qué cosas podía haber y descubrí el mundo mascotas. Eh, me lo introdujeron, pues, Pablo de Barquibú, Álvaro de Kiwoko, en plan, pues, gente con la que fui hablando durante ese proceso. Y entonces empecé a investigar un poco casualidades de la vida en el mundo pet y dije, hostia. Tras, pues es un tema donde yo mismo tengo un problema grave, eh, me mola porque tiene un impacto importante, cuanto más analizaba a nivel de mercado y veía lo que estaba pasando a nivel industria, veía que realmente pet, o sea, la industria pet food está rota, o sea, hay que cambiar muchas cosas y entonces, pues bueno, una mezcla de oportunidad de negocio, de, de que tiene mucho sentido lo que estamos construyendo y eso, y una situación personal barra profesional en la cual, pues bueno, me animaba, me animaba a ello. Veía que en Estados Unidos había eh, unas cuantas startups también allí que estaban haciendo esto y que tenía muy buena pinta. Eh, Just Food for Dogs, eh, Mayoli, Farmers Dog, bueno, hay unas cuantas. Y, y nada, entonces, pues eso me animó un poco, me sintió, me, o sea, me, me valió de, digamos, referencia para arrancar un poco el proyecto y decir, pues, hacia dónde vamos. Y a partir de ahí, pues, echamos a andar. E hicimos un pequeño MVP. Eh, que fue, o sea, no sé, yo creo que como, como todo MVP lo que haces es, se lo vendes a 30 personas y no validas nada porque son 30 personas, o sea, que da igual. Lo que pasa es que estás convencido de lo que estás haciendo y le ves que tiene un impacto y que tiene significado y con otros sitios está haciendo y que hay una oportunidad porque aquí no hay nadie haciéndolo, pues dices, me lanzo de cabeza. Y así fue como empezamos. Y como, pues eso, los primeros en. Los primeros en España en hacer lo que estamos haciendo a día de hoy. Y los segundos en toda Europa. Detrás de Batterna Box, que son los de. Bueno, que están en Reino Unido. Qué bueno. Eh, has dicho, la industria PET está rota. Por, que, que, antes has dicho cositas de la alimentación. ¿Hay, hay más cosas? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas hay que cambiar en esta industria? Bajo mi punto de vista, cuando me refiero a, a esta rota, es por. O sea, son, son diferentes cosas. Una. Eh, el propio alimento en sí se, extra se sigue todavía promoviendo demasiado lo que ya dije, ¿vale? No voy a repetirme mucho con el tema de los piensos secos. Eh, luego, a nivel valores, también, eh, cuando hablo de valores, sobre todo hablo de cuestiones relacionadas con la transparencia a cliente final, eh, como, por ejemplo, el etiquetado. Eh, no puede ser que si vas a comprar un pienso de, de una receta de salmón que el ingrediente prim principal sea ternera, y estás vendiéndolo como salmón. No puede ser que... O sea, al final es, es, es engañar al consumidor. Es lo mismo que pasa muchas veces en la industria de alimentación humana. Lo que pasa es que se está viendo que, pues eso, en la industria de, de los piensos, de, o sea, de, de perros y de gatos, al final pasa, pero, con, pero más exagerado. Porque no hay tanto conocimiento... Es un sector en el que los propios usuarios no saben ni siquiera leer, o sea, no, no hay eso, no hay, no hay educación, no saben leer las etiquetas, no saben realmente qué necesita un perro, qué, necesita en, qué necesitas en el día a día, qué pasa si, si tiene un problema o una alergia. O un... Es como, hay un montón de desinformación. Entonces, eh, ahí es donde surge ese punto de que, bajo mi punto de vista, está roto. En el sentido de que faltan cosas, o sea, en que se puede que se puede hacer mejor y, por otro lado, que lo que se está haciendo en muchas ocasiones, como eso de mentir o, o, o ocultar información, se está haciendo mal. No. Es malo para el usuario. Entonces, a eso me refiero, con que esté roto. Muchas veces a nosotros nos dicen, es que eh, hacéis comida para, para perros pijos. Y digo, no, no, perdona. Comida para perros pijos es pagar un pienso de 15 euros kilo. Porque eso es comida para pijos, para perros pijos. O sea, lo nuestro no es comida para perros pijos. Lo nuestro es lo que tiene que comer tu perro. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco eso, esa, esa forma, esa expresión, que bueno a veces soy un poco así heavy diciéndolo, pero sí, para mí, o sea, la industria está rota, tiene que cambiar cosas y el consumidor está demandándolo. Lo que pasa es que, lógicamente, pues bueno, empiezan pues, un grupo de gente que empieza a traccionar mm. y empieza a promover un, eso, pues, un movimiento y demás, pero se está viendo y a todos los niveles. Bueno, ya no solo en alimentación, se está viendo que hay una tendencia bestial en humanización, en hace poco pues, la, las, las leyes que ahora contemplan a los perros como pues, miembros de la familia. Entonces, bueno, se ve un movimiento donde pues, empezamos a preocuparnos de verdad por eso y eso está afectándole al sector pet. Claro. No. Eh, en, en esta línea, y un poco con todo lo está diciendo, es verdad que es un mercado que está creciendo mucho, ¿no? O sea, el mercado, eh, entendiendo el mercado de las mascotas, sí. creo que hay casi una, una tendencia no social eh, sí. a una mayor... Tú tendrás datos, cuéntanos un poco sobre el mercado. Sí, pues mira, el mercado pet food en Europa eh, son unos 22, 23 billones eh, en toda Europa. Eh, que está creciendo, a pesar de ser pues, es un mercado bastante maduro, está creciendo en, en valor, digamos, en euros, aproximadamente un 3, 3,5% anual y premiumizándose a pues, unos ritmos bestiales. Eh, estamos hablando de que pues, lo que son las categorías como la nuestra, pues categorías húmedas, están creciendo prácticamente un 9, casi un 10% eh, eh, anual. Entonces, estamos viendo que, que se está desviando mucho valor hacia esas categorías. Y, y, y el censo de mascotas también está creciendo, son, creo que eran, me hablo de memoria, pero 200 millones de mascotas, no solo perros, sino, o sea, en general mascotas en toda Europa, el 38% de las familias tienen una mascota en su casa, bueno, son cifras que te hacen ver que, que ahí hay una cantidad muy importante de negocio y de, y, bueno, y de cosas que cambiar, como decía antes. Sí, además hay como, como tendencia, ¿no? Yo lo veo mucho que, que ahora las parejas casi primero tienes una, una mascota y luego ya si eso tienes el hijo, ¿no? Que por, sí, por sí. los temas también de, pues oye, pues sueldos por tiempos vitales, por un mogollón de historias. 100%, 100%, yo soy uno de ellos. O sea, yo, yo estoy súper contento teniendo un perro en casa. Eh, ahora el de hijos, bueno, ya veremos. Es, es más Es más complicado, ya te lo digo yo. Otro, ah, día, sí otro día hablamos de eso y me das tu, no tu punto de vista. Los, los perros eh, son más agradecidos en algunas cosas, los perretes. Eh, a, a, al principio hablábamos ¿no? y decías que idealmente focalizáis un poco mascotas, ¿no? pero, pero que empezasteis por perros. Cuéntanos por qué no habéis entrado al mundo de los gatos, porque el otro día salió una conversación informal, yo no lo sabía y me pareció muy interesante lo que contabas. Eh, pues los gatos, la, la verdad es que o si sea, hicimos una... Pequeña prueba, estuvimos a puntito de, venga, va, vamos a animarlos con los gatos porque nos lo, nos lo piden mogollón. Pero la realidad es que tienen matices bastante diferentes. Bueno, primero que, que no somos expertos en gatos, ¿vale? No tenemos a nadie, digamos, en el equipo que de verdad sepa de gatos. Eh, pero, la, pero las aproximaciones que hemos hecho es que son completamente diferentes. A nivel de, de cómo se alimenta un gato, o sea, no, no a nivel nutritivo, sino su comportamiento. Por ejemplo, en la etapa inicial en la que tú le cambias de comida, eh, es muy difícil. Un gato cuando le gusta algo, es cambiarle la comida es muy complicado. Eh, entonces, digamos que captar ese cliente va a ser más difícil. Hay que, hacer, hay que cambiar mucho lo que es el producto, esa experiencia inicial, de prueba mi producto. Ahora, donde en perros básicamente, también hay un factor lógicamente de que le tiene que gustar, pero básicamente es eh, vete dándoselo poco a poco para que no le sienta mal, ¿vale? Eh, en gatos es, oye, pues aparte de eso, tienes que... Prueba esta textura, prueba esta otra textura, prueba esta receta, prueba no sé qué. Eh, ahora dime si le gustó. Tengo un poco de paciencia, a ver si. Entonces, cambia mucho el producto y la experiencia que hay que montar en, en torno a pues, hacerlo bien, digamos. Entonces, al final era, oye, lo podemos lanzar, pero, pero va a ser un Uf, una, una movida completamente diferente. Y entonces fue, pues, mira, vamos con calma. En Perros aún tenemos muchas cosas que mejorar, muchas cosas que hacer, muchas cosas que, que tenemos ahí en planes. Entonces, vamos a hacer foco ahí y ya nos meteremos con los gatos. Seguramente eso, los gatos, pues, es básicamente el resumen es que son más difíciles de captar como clientes, pero luego la retención, pues, en consecuencia también imagino que será mucho más alta. Entonces, cambia todo. Con lo cual, pues, bueno, lo haremos, pero cuando toque es eh, A mí me encaja mucho, yo, yo soy un poquito más de perros que de gatos y me encaja mucho porque el, el perro al final hace un poco lo que bueno lo que le dije, pero es verdad que los gatos son muy suyos. Me hizo mucha y si gracia bayitas, por ¿no? eso, porque dices, es que me encaja, me lo contaste y dijiste, no me extraña, o sea, me encaja perfectamente. Sí, no, pero, so, pero, sobre, pero sobre todo por eso, porque al final cuando, cuando haces algo, primero tienes que saber de lo que estás haciendo y en ese caso todavía o sea, habría que, que informarse y traer gente y demás para hacerlo bien. Y, y sobre todo porque estamos con perros y vemos que no es tan sencillo el tema de gatos y queremos no perder el foco y, y trabajar mucho en, en lo que estamos haciendo ahora. Eso es bueno eh, Frankie, a día de hoy ¿cuáles son vuestras cifras? porque ya, ya jope, habéis alcanzado unos hitos bastante chulos <risa> Pues mira, estamos creciendo a un ritmo de más de por dos año a año, eh, con todos los retos que hemos tenido que, que ir asumiendo por el camino, porque la realidad es que no ha sido fácil montar esto eh, porque estamos hablando de que hay un componente muy grande que es industria. Entonces, hemos tenido que montarnos una planta de producción, aprender de los procesos y demás. Y este proceso, digamos, no ha acabado hasta el año pasado, hasta primer trimestre, segundo trimestre del año pasado. Entonces, digamos que hemos tenido que estar trabajando en producto y hemos tenido que estar trabajando en, en la puesta a punto de toda la parte de operaciones. Eh, y a pesar de eso, pues eso, hemos estado creciendo a ritmos de por dos, por dos con algo, año a año. Ahora mismo estamos, o sea, hemos pasado ya la cifra del millón de euros de, de run rate y, y vaya, o sea, no hay mucho más que decir. O sea, creciendo a buen ritmo y, y, y contentos a por ello. Estamos empezando ya a tantear también eh, como planes futuros, pues el, el, el pensar en la, esa oportunidad europea, en empezar a hacer, bueno, en tener posiciones pues, pensando más en Francia... Sobre todo Francia Alemania ya es un poco más, quizás para un poco más adelante, pero sobre todo Francia es un, es un gran mercado. Todavía hay recorrido para, para crecer aquí en España, desde luego, pero sí que al final el gran, gran, gran mercado es Francia, con lo cual lo que queremos es pues, empezar a impactar en, en, en ese país, empezar a, hacer, a, bueno, a conocer cómo funciona allí el, el, el mercado y, y hacernos un hueco. Porque vuestro producto, claro, ahora mismo lo has dicho tú, tenéis una factoría, ¿no? O sea, lo preparáis ahí uh -huh. en, en... Vigo lo hacéis también? Porque tú eres de, de Vigo. Sí, sí. o sea, bueno, no es en Vigo. La, la fábrica está en, en Rivadumia, bueno, en Cambados. Cambados seguramente todos lo conocen más por la serie de fariña y estas cosas. Eh, entonces, sí, pues estamos a 50 kilómetros de, de Vigo y tenemos ahí una planta de producción. Desde ahí cocinamos, fabricamos, hacemos todo el producto... Eh, desde ahí también hacemos la preparación de los envíos, hacemos picking y, y lo distribuimos a toda, toda España, ¿no? Porque las, las islas es complicado. Es un producto congelado. Entonces lo distribuimos a nivel peninsular. En Portugal también. Vale. Por, eh, eh, por ahí va los tiros. Que claro, para incluso pensando en el extranjero, ¿cómo se distribuye esto? ¿Cómo es la logística de, de todo mm -hmm. esto y cuánto, cuánto tiempo os aguanta el producto en, en tránsito? Lo que es el producto en sí. Eh, es una de las principales diferencias que hay contra un producto refrigerado de congelado. O sea, una de las principales ventajas, el trabajar con congelado, ¿vale? Porque me pasaba muchas veces, hablando con, con por ejemplo, Andrés de Wittaka, eh, ellos tienen producto refrigerado. Entonces, claro, yo hubo un momento que decía, ostras, ¿y por qué no hacemos refrigerado? Tal? Mira cómo les va a ellos y tal. Pero bueno, el modelo es completamente diferente. Y tiene ciertas ventajas el hecho de que sea congelado a nivel logístico, porque te permite, pues, lógicamente, estocar. Un congelado te aguanta, o sea, técnicamente, digamos, el producto aguanta años, eh, no, no hay problema, un par de años, pero a nivel organoléptico, en plan, pues, de que las propiedades, de que una vez lo descongeles, que todo vaya bien y demás... Puedes estar pues seis meses o lo que quieras, ¿vale? O sea, no, no hay problema. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros cocinamos, congelamos, distribuimos. O sea, a día de hoy los distribu lo distribuimos directo a casa del cliente final, pero podríamos perfectamente, abrimos Francia, por ejemplo, nos montamos un. nos apalancamos allí en un hub eh, logístico, el que sea, les colocamos stock de todas las referencias que tenemos, y a partir de ahí, pues eh, lo mismo que aquí. Picking, se preparan los pedidos y se distribuye. Entonces, el modelo tiene muchas. Puertas abiertas, a explorar opciones de, de, pues, de última milla incluso, pues ya te digo eso, apalancándonos en, en esos operadores logísticos en las principales ciudades, como puede ser incluso en España, en Madrid, en Barcelona, que a día de hoy no lo hacemos, pero ¿qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, colocamos producto en esas ciudades? Y como extra también, pues le ofrecemos a nuestros clientes que tengan un botón de... Me quedé sin comida, pedido urgente, ¿sabes? Y que se lo entrego con, del, ¿sabes? con última milla, con un globo. Pues, bueno, son cosas que están ahí. Es decir, se puede hacer de todo en, en logística, precisamente porque tienes esa flexibilidad eh, que te da el congelado. Es más caro mover el congelado que el refrigerado, los costes son algo más altos, pero, pero ganas en flexibilidad. El día de mañana sales a Francia o sales a Alemania, puedes salir así. Cuando quieras optimizar costes, cuando quieras optimizar lo que es el negocio, bueno, pues ahí entonces es cuando una vez que alcanzas una, una escala de un volumen, puedes plantearte montar una, una cocina, una, bueno, una, una fábrica allí y distribuir más local, o sea, tener un punto local. Pero bueno, pero eso ya son cosas más de optimizar y Ajá. sacar rendimiento a negocio conforme vaya creciendo con volumen. Pero lo bueno del congelado es eso, te permite hacer cosas fácil desde el principio. Claro, es, eh, y, y de hecho la, la red de congelado eh, o, sea, o la logística congelada es más, o sea, tiene más penetración que la fresca. Tiene, claro, no, vale. Hay un hándicap ahí que sí que desde el principio es algo que vimos como un potencial reto, eh, que es que no hay un operador de paquetería en, a nivel palé, a nivel industrial, sí que hay, pues, este, no sé hay un mogollón de, de operadores de congelado y de frío, de temperatura negativa y positiva. Eh, pero en paquetería no hay, solo hay seguro frío y creo que hace poco, pues, bueno, nos escribieron de correos que están lanzando cosas, pues, también de correos frío. Pero es todo frío, positivo. Entonces, a nivel congelado ni no nada. ¿Cómo lo resolvemos? Pues, tenemos uno, o sea, digamos que el control de temperatura lo hacemos nosotros. Eh, el, el courier, en este caso, lo único que, lo que se encarga es de entregar el producto lo más rápido posible. Pagamos siempre envíos Express. Y nosotros hacemos el control de temperatura, pues lo metemos en cajas de poliespan, donde controlamos muy bien, o sea, y son isotermas, son, es como si enviásemos, le enviásemos el marisco de aquí de Galicia, pero lo hemos extrapolado a la comida para perros. Entonces, cogemos cajas de poliespan, lleva unos acumuladores de frío y que, pues eso, da, es como meter hielo y con eso conseguimos retener la temperatura y aguantarlo y que el producto llegue perfectamente congelado a casa. Qué bueno, ¿cuánto aguanta eso? ¿Cuánto puede aguantar? Pues depende de la estación, o sea, depende del, del momento del año en el que estés. Lógicamente en verano y en el sur, pues aguanta menos, pero para que te hagas una idea, nosotros lo sacamos el producto en torno a las 5 o 6 de la tarde y entregamos al día siguiente, antes, o sea, por la mañana, antes de las 2 del mediodía, pero en ocasiones cuando el cliente nos lo pide o como excepción o pasa cualquier cosa, se entrega por la tarde a las 4, 5, 6 de la tarde, incluso si es invierno 7 y, y llega bien, llega bien. Vale. Vale, vale, pero es un reto, o a sea, lo tonto. Eh, Enlaza mucho con bueno, Miguel Y esto nos preguntaba retos de conservación, en vía y demás, también lo engancho con, nos preguntaba por caducidad y ver más, tenéis, entiendo que no, uh -huh. por, por la larga duración de, del congelado, pero se ha supuesto algún problema en algún momento este tipo de cosas? No, o sea, a ver, nosotros le ponemos consumo preferente de un año. Se podría estirar más, pero le ponemos consumo preferente de un año desde que se fabrica cada lote. Eh, luego, otra cosa, pues sí, cuando lo descongelas, pues el producto va envasado al vacío y en nevera nos no recomendamos que pase de unos cinco días cerrado el envase, una vez lo abres. Al final es como nuestro propio producto, ¿vale? Una vez lo abres, lo tienes en nevera, pues oye, ¿cuánto tardas tú en comerte la comida? Pues lo mismo, porque es la misma comida. Entonces, es usar un poco los mismos criterios de Humana. Eh, sí que hay retos en cuanto a... Eso, pues tecnología de los alimentos, de ver cómo mejorar esas prestaciones, sobre todo pensando en, en la comodidad del usuario, porque al final piensa que yo te envío comida congelada a casa y, y depende del perro que tengas, de la comida que te envíe y demás, pues tienes que guardarla. Entonces, igual el congelador pues, pues puede acabar siendo un problema para ti, pero igual puedes jugar con, oye, pues lo meto en la nevera X, la comida de X días, porque sé que me va a aguantar, y entonces libero del congelador, entonces cuanto más tiempo te aguante en la nevera, mejor. Con lo cual, pues, bueno, estamos, ahí también hay un pequeño reto de, de ver hasta dónde podemos llegar. De momento, ya te digo, eh, estamos trabajando cómodos, la gente le encaja, le gusta, no vemos que sea un problema, salvo casos puntuales. Eh, entonces, bueno, y además siempre nos adaptamos un poco a las necesidades del cliente. Eh, es algo también que hicimos un, un cambio en, en lo que es el producto hace cinco meses, en septiembre, una cosa así. Que básicamente lo que hicimos fue, nosotros siempre entre, ofrecíamos, tú llegabas a la web, completabas el perfil, y siempre te planteábamos un escenario en el cual nosotros preparábamos un plan ya cerrado. Son estas recetas, es esta cantidad, y vas a recibir tanto, cada tanto tiempo. Y, pues, lógicamente nosotros recibíamos el feedback de gente que, que ajustaba su plan muchas veces. Entonces, lo que dijimos es, vale, vamos a, vamos a ponerle eh, opciones a la gente para que puedas coger y adaptarse. O sea, no solo nos vamos a adaptar al perro, sino vamos a adaptarnos también a las, a las condiciones de cada uno de, de vida. Yo, si tú quieres, te puedo enviar más comida. Si tienes un arcón, por ejemplo, congelador, eh, yo te envío más comida y te va a salir un poco más barato. Entonces, vale. digamos que si quieres priorizar espacio... Por euros, pues bien, sí y no. Y al revés también, oye, pues quieres que te envíe menos cantidad porque tienes un nada, no tienes sitio en el congelador y lo vas a meter todo en la nevera, pues no pasa nada. Me lo dices y, o sea, bueno, me lo dices, no, lo puedes escoger ya automáticamente en la web y te envío pues todas las semanas. Te sale más caro, pero igual te compensa. Claro, porque al final, claro, parte de la gracia es eso, que es una suscripción. O sea, que al final claro. te suscribes... Eh, ¿Cuál es el reto de un modelo de suscripción como este? Porque entiendo que no es lo mismo vender un, es un paquetito de comida de Frankie por un par de veces, que sería un mo modelo, que el conseguir que la gente se comprometa a comprarte recurrentemente. Sí, de hecho, eh, una de las cosas que más nos preguntan es, ¿vais a vender paquetes sueltos? O sea, comida como pues, un e-commerce, por ejemplo. Y, y claro, nosotros podríamos hacer eso. ¿Qué pasa? Que choca ya contra el, con la visión que nosotros tenemos de lo que estamos construyendo. Eh, que al final, si nosotros te vendemos paquetes sueltos, perdemos capacidad para hacer, o sea, pasamos a ser un, retail, un retailer online. Perdemos la capacidad de aportarte todo el valor que te podemos aportar con un modelo de suscripción, que es conociendo a tu perro... Eh, sabiendo, pues, oye, las raciones que estás comiendo, eh, cómo te ha ido tu historial, qué cambios has hecho. Eh, nos permite incluso, pues, oye, tienes cualquier problema, necesitas algo. Nosotros tenemos a una, a una veterinaria que puedes hablar con ella, te resuelve tus dudas, te asesora. Es que mi perro está gordo, es que mi perro está flaco. Pues te ayudamos, te hacemos un plan de adelgazamiento eh, o lo que necesites. Entonces, todo eso, si fuésemos un mero e-commerce, no lo podríamos aportar. Entonces, claro, a nosotros una de las cosas que, que hemos visto es que la gente, y esto va en línea con lo que decía al principio de todo, la gente no tiene esa educación y se encuentra con retos constantes muchísimas veces a lo largo de un año. Eh, no sabe, o sea, tú, partamos, pongamos un ejemplo. Eh, día cero, de repente tienes un perro en casa. ¿Qué le tienes que dar de comer? ¡Puf! Hostia, ¿qué le doy de comer? ¿Qué le va a sentar bien? ¡Buah! ¿Qué, qué sabores? ¿Qué no sé qué? qué eh, vas a Entras a en Kiwoko. Te vuelves loco. Hay 8 millones de sacos, eh, latas, eh, no, no, no sabes qué es lo mejor, ¿vale? Y dices, bueno, voy al veterinario. Vas al veterinario y la realidad del veterinario, pues, es un veterinario que, o sea, en, en medicina de animales no hay esas especialidades como puede haber, o sea, sí que hay, ¿vale? Pero un, un veterinario clínico sabe de todo, como si fuese un médico de cabecera, de perros. Entonces, claro, no es un experto en nutrición tiene sus, sus soluciones allí, pues, oye, eh, tómate este pienso, tómate este esta, tal, lo que le dicen los piensos, esto es para esto. Entonces, ¿qué hace? Es un prescriptor. Pero, pero tampoco pidas muchas más cosas porque no, puede ser, no pueden ser expertos en todo. Entonces, claro, al final si te encuentras como usuario, que intentas buscar soluciones eh, y nos hemos quedado en la capa más, en la capa más básica, que es que le empieza a dar? ¿Sabes? ¿Qué le doy? Pero después habla de, ¿Qué problemas tiene? Es que no me come, es que diarreas, es que... Entonces, claro, ahí es donde entra pues en juego el conocimiento de verdad nutricional. Y la realidad es que los veterinarios que se han especializado más en rama nutricional y que han aprendido por su cuenta, porque no hay en las carreras una formación como tal de nutrición, sí que la hay, pero de, de ganadería, pero los mascotas... Quedan como un poco en segundo plano. Entonces, digamos que los pocos que han investigado, aprendido por su cuenta y que muchas veces la única forma de aprenderlo es trabajando en otros sitios, eh, al final esos es no están trabajando, pues en las empresas que hacen alimento. Entonces, no están en las clínicas. Entonces, claro... Tú eres un usuario, tienes un perro, vas a darle de comer a tu perro, pero ¿qué le das? Porque no sabes qué darle de comer. Vas al veterinario, el veterinario no sabe tampoco, solo te recomienda lo que tiene allí, pero no sabe ni por qué ni para qué, porque le dijeron que es para eso y se lo da. Entonces es como que, que no se cierra el círculo, no hay un rollo bien montado. Entonces es, vale, pues ahí está Frankie. Y además te voy a dar lo mejor. Pero, pero no es complicado, porque claro, esto, es, es, esto está guay. Pero claro, yo llego el primer día y pasa, ¿no? Porque al final dicen, no sé qué darle, pero, pero me voy a Frankie. ¿Por qué me tengo que fiar de Javier? Es decir, ¿os cuesta vender las suscripciones? ¿Cuánto tiempo tardáis en conseguir que alguien eh, eh, se crea vuestro discurso y os compre? Ahí Hay diferentes cosas que se ven rápido. Bueno, o sea, primero hay la fase de, vale, cómprame. Es decir, tú entras en mi web... Te registras, bueno, primero es crear el perfil, porque claro, muchas veces es que es complicado, porque eh, el comunicar lo que hacemos con alguien que no sabe, no nos conoce, ni sabe que hay cosas como lo que nosotros ofrecemos, es muy difícil porque tú llegas a nuestra web y ves una foto pues, de carne con zanahoria, con tal, en plan en como la que te comerías tú. Pero después te das cuenta de que es que ese mismo, esa misma foto la usan los piensos. Y que dices, vale, pues venga, voy a decir que, ¿cómo cocinamos? Cocinamos a baja temperatura, no sé qué, cocción controlada, pum, pum, pum. Vas a ver, el otro día me pasó, fui a ver uno, unos piensos, eh, o sea, la web de unos piensos, de un fabricante, cocinamos a baja temperatura y dije, pero vamos a ver. Entonces, claro, llega un momento en el que es muy difícil comunicar lo que estás haciendo cuando los piensos dicen exactamente las mismas cosas que estás haciendo. Y esto forma parte de, de eso que decía al principio también, de, de esa falta de transparencia y de decir las cosas a medias o mal. Porque no estás, o sea, es imposible que estés haciendo las cosas como yo porque, porque no se puede, porque es literal. Tu proceso necesita llegar a 130 grados. No vas a cocinar a mi temperatura, ¿no? tal. Entonces, y, lo, y, tus in, y tus ingredientes no son ese chuletón que me pones en la foto. Eh, o sea, entonces, claro, al final es como que el, el usuario es muy difícil decirle. Entonces, bueno, pues ahí pues juegas con cosas. Es, es muy complicado. Juegas con pues fotos y vídeos donde se vea un perro de verdad comiendo nuestro producto de verdad, que se vea que, que en nuestro producto pues ves la zanahoria, los... El, el, los trozos de carne, etcétera, porque no queda otra. Ver ya el producto final y, en, y la experiencia de uso. Esa es la única forma que tenemos en realidad de, de explicar cómo lo hacemos. Porque todo lo demás, pues ya te digo, son técnicas, y claims y mensajes que usan incluso los piensos. Entonces, ahí es difícil. Que es natural? Eh, comida natural. Es como, pues llega un momento en el que, claro, comida natural es todo. De una piedra, pues eso es comida natural. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Entonces, digamos que eso. Llega a la web, Supongamos que se registra eh, y a partir de ahí tengo que explicarle también un montón de cosas. Cómo funciona la suscripción, que le voy a enviar comida cada tanto tiempo. Eh, de repente, ostras, pero variedad. O sea, escoge, ¿le ¿puedo darle tres recetas? y, y pues, Porque estoy acostumbrado a darle solo el mismo saco de pienso todos los días. Entonces, bueno, son cositas que eso en, eso en concreto, el tema de la variedad es algo que la gente sí que notamos que cada vez nos demanda más. Es una de las cosas que están cambiando en el consumidor. Pero, bueno, que sí que son como eh, pildoritas que hay que ir introduciendo y que hay que... Es, es magia. O sea, todavía estamos tra trabajando mucho en ese funnel para explicar todo esto porque son tantas cosas que hay que contar que hay que medir muy bien cuándo, cómo y, y bueno, y hacer eso entender a la gente. Mucha gente llega, completa el perfil y, y nos escriben para atención al cliente y, y nos dicen, pero... Esto, el saco este de pienso, no sé qué. Y es como, por Dios, no. <risa> Otra vez no. <risa> y así todo el rato. Y luego una vez que compran y prueban, pues la clave está primero, lógicamente, en que al perro le guste. Y, y a partir de ahí sí que tenemos como unos quick wins que, que, que en los cuales también tenemos que trabajar para hacerle ver al cliente. Eh, o sea, no me sale el nombre ahora, la expresión. Bueno, hacerle sentir. Forzarle, por ejemplo, a ver, pues oye, que de verdad su, el pelo de su perro brilla eh, y cambia pues el, eso, su luminosidad y demás, muy rápido, en cuestión de semanas. Que de verdad, eh, pues la. Cuando, esto sí que lo ven porque recogen las cacas cuando hace caca el perro. Entonces, que de verdad, pues eso también mejora. Eh, que el comportamiento y, y digamos la, la, el propio carácter del perro también mejora muy rápido y la conexión, incluso con el humano. Entonces, hay muchas cosas que sí que se perciben rápido y gente que decía, joder, yo pensaba que mi perro comía bien y ahora es que de verdad, desde que le di Frankie, ahora sé lo que es que coma bien, o sea, lo flipa bueno. y, y me pide de comer y cuando le estoy preparando la comida, se sienta a mi lado y babeando y, bueno, pues son cositas que el cliente percibe y capta y que, que con eso, pues es en lo que tenemos que trabajar para que la gente se quede. Un buen proceso de onboarding que a día de hoy también tenemos que mejorar bastante. Es uno de los puntos en los que tenemos que, que trabajar, sobre todo eso, pues el, cuando compra, pues llamarle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? Eh, y hacerle ver todos estos valores. A partir de ahí, la gente se queda. A partir de ahí, la gente... Por todas estas cosas, yo os pongo de ejemplo muchas veces, ¿no? Porque, por ejemplo, vuestra web es un muy buen ejemplo de tangibilizar el valor. Es no, no te digo que hago comida, sino que te muestro cómo hago la comida con la olla y lo ves. Claro. Y entonces, al, al final es la, lo que has dicho tú la mejor forma. Y esta parte que has dicho a mí me parece muy chula, que es la de, oye, cuando compro un producto lo compro porque busco un objetivo. Entonces, yo lo llamo la fase de logro, que es, oye, si un usuario es capaz de ver que con tu producto consigues sus objetivos, es decir, con mi producto, con, con Frankie, consigues que tu perro esté mejor más alimentado, mejor alimentado, tenga mejor pelo... Si eso lo consigue ver, a partir de ahí la retención la tiene gan ganada, ¿no? Porque es muy, es, muy, es muy complicado, luego tú haces el proceso mental de no, pero por un euro menos, el perro está peor, pero por un euro me ahorro un euro, ¿no? Entonces, eso es muy complicado de volverlo para atrás. Mm. Y, y ahí te das cuenta de que de, de, de, de verdad el cliente, que, de, que, que, que te va a aportar valor, porque los que ya llegan diciendo es que son dos euros menos en no sé qué, pues tío... Eh, has visto el valor, dices que estás súper contento y tal ¿Qué quieres? ¿Que te baje dos euros al mes? La cuota, sí, es que no tiene sentido Entonces, bueno, ahí también ves un poco Porque hay gente de todo, de todo tipo Y en sí. línea con esto eh, También fue interesante un, un cambio que hicimos Hace poquito de, de cómo captábamos al cliente Claro, el día cero ponte Enero 2019 empezamos a vender Un producto que nadie conoce eh, ¿Qué haces? Pues bueno, pues haces una oferta muy agresiva porque preves que cuando lo prueben y lo vean, pues que se van a quedar. Entonces, pues bueno, te compensa. Eh, y estuvimos así con una oferta súper agresiva desde, desde el principio hasta pues noviembre y hasta finales del año pasado, donde dijimos, oye, nos pues, pusimos a analizar métricas, a revisar pues, ciertos KPIs de retención y, y cosillas de estas. Y entonces dijimos, vale, creo que es el momento de cambiar un poco esa estrategia de captación. Eh, estábamos siendo muy agresivos y hablando mucho de precio y, vale, ya el producto ya ha rodado, ya hay mucha gente que nos conoce, hay más competidores también que están haciendo cosas. Entonces, digamos que a nivel categoría, pues, ya empieza a sonar bastante el tema. Eh, hasta aquí, ¿sabes? Vamos a empezar a poner en valor nuestro producto. Seguimos haciendo una oferta en la primera prueba porque, al final, pues, bueno, hay que, hay que dar facilidades y sobre todo cuando son una suscripción, pero, pero poniendo en valor nuestro producto. Y sobre todo eso, eh, usando cosas como el pruébalo y tenemos un claim que es como eh, reto, reto, 30, reto de los 30 días o una cosa así, que es, oye, pruébalo y mira 30, esa, y, y espérate 30 días y ya verás cómo vas a ver esto, esto, esto, esto. Y eso Hola. funciona muy guay. Entonces, es cambiar el valor de, de, en vez de hablar de euros, bah, hablemos de valor, de qué te voy a aportar. Tiene todo el sentido, pues sobre todo cuando sí. es lo que estás vendiendo, ¿no? Porque vendes salud, vendes calidad, vendes calidad de vida del, del, del perro. ¿Dónde, ¿Cuál es vuestro principal canal de adquisición? Es decir, ¿por, ¿por dónde conseguís que os vengan los clientes? Porque esto tampoco es fácil de vender. Eh, tú, lo, hmm. tú Aquí, lo que has dicho tú, hasta que te cuesta, ¿no? Porque te tienen muchas cosas distintas, pero claro, en un anuncio esto es complicado de vender. Sí, a ver, la realidad es que desde el principio... Un poco en línea también con lo que estoy diciendo todo el rato, que al final es una categoría nueva que estás creando. Con lo cual, ¿cuál es la única forma de captar gente? Pues mostrándote. Entonces, ¿dónde te muestras? Pues a día de hoy en Social Ads, es uno de los principales eh, canales en los que hemos estado trabajando estos años. Eh, también incrementando presupuestos poco a poco, conforme vamos viendo que las keywords y demás en Google, eh, pues que, que, que empiezan a traccionar, que empieza a aumentar el volumen y demás. Entonces, esa parte también es importante para nosotros. Y a partir de ahí, pues, trabajando con, con pues, un poco pues, lo, lo, lo típico, en social, eh, estuvimos haciendo cositas en el blog para intentar posicionarnos con ciertas palabras clave y demás, eh, lo abandonamos, mmm, posiblemente un error, ahora estamos trabajando y tenemos en plan el retomarlo y volver a trabajarlo, esta vez ya mejor, ya con una estrategia más pensada de, de, de para qué, por qué, en plan, intentando montar algo más estructurado. Y posiblemente introduciendo, pues, unos claims en el blog de, pues, eso te ha gustado? O sea, con un poco más de call to action y demás. Pero al final es trabajar un poco más contenido, que lo hemos hecho en ocasiones hasta ahora, pero pero es algo en lo que tenemos que hacer un poco más de hincapié ahora. Trabajar más en contenido, esa fase de más de awareness, de que sonar cuando alguien necesita algo, estar ahí, y el día de mañana, pues, acabarán viniendo. Es la única forma de no generar dependencias de, de canales de pago, que al final, pues, todos lo vemos. Eh, eh, la, public la, la realidad es que sube todo el rato, incluso esta mañana salía un, un, una noticia de Facebook bueno, de Meta eh, diciendo que, que amenazaba con irse de Europa, cerrar Facebook e Instagram porque eh, por, por los temas regulatorios a nivel europeo y demás. Entonces, bueno, pues, ves cómo están las cosas que yo creo que, que no van a cerrar. O sea, no eso es una amenaza. Bueno, ya veremos qué pasa. Pero, pero bueno, que ves estas cosas y al final es, ostras, yo sí tengo todos los huevos puestos en la misma cesta, que esa cesta es Facebook y Facebook mañana, pasa cualquier cosa, cierra o, o, o me sube su, o se duplican los costes y a mí no me vale. Entonces... Bueno, pues hay que empezar a trabajar en canales alternativos, que eso no implica dejar medios pagados, simplemente es pues, diversificar un poco. Eh, tenemos cosas como TikTok, como bueno otro, otras redes sociales y otros canales, eh, o cosas como la afiliación. Pues bueno, hay, hay que explorar diferentes canales y abrir más latas. Y sobre todo eso, empezar a trabajar bien pues tu contenido, tu marca y, y tu posicionamiento. Y respecto a la marca, eh, otro punto también súper importante, que posiblemente influenciado en gran medida por mí porque soy súper mega hiper performance. Ya mi experiencia antes con Carrick era, yo vivía en Facebook Ads metido todo el día. Entonces, pues bueno, digamos que la marca para mí siempre fue como, bueno, vamos a trabajar Facebook Ads y vamos a trabajar performance, vamos a traer clientes hoy. Pero la realidad es que no, hay que trabajar bien la marca. Entonces, por eso ahora algo que, que posiblemente no hayamos trabajado del todo bien, estamos poniéndole, pues estamos poniendo cartas en el asunto para darle la vuelta a eso, y crear una marca en condiciones, una marca que genere impacto. Seguramente cosas que hay cosas que hemos probado en ocasiones, como por ejemplo influencers, eh, que no nos acabaron de, de salir del todo bien. Eh, seguramente por una mezcla de, de que no fuimos bien en condiciones con todas a por a por ello a testarlo bien, pero, pero bueno, quitando eso, al final la marca influye también en ese tipo de acciones. Salvo que sea un público muy target, muy nicho, pues que habla de nutrición, que sí que hemos hecho cosas ahí, sí que nos funcionan. Pero cuando te vas a gente que, aunque sea el típico, pues per influencer, eh, pero como es más lifestyle, no es tanto de nutrición, ahí que hay que vender también tu marca. O sea, hay que entrar por los ojos primero y después que exploren y que conecten contigo como marca y ya después le aportas tu valor. Entonces, bueno, son cosillas también que hay que trabajar. Eh, Ayuda bueno, mucho. Yo estoy eh, muy de acuerdo contigo. Lo que, o sea, Sabes que Mark se va a acabar bajando los pantalones porque Europa es muy grande y tal, pero dices, ¿y si este tío le echa un horda a Europa se me lleva el negocio por delante? Es que son, son cosas que cada vez están más cerca de que pasen, ¿no? Es decir, porque a día de hoy yo creo que con, o sea, con los Facebook, Google y demás, con el nivel de influencia que tienen y de poder parecido o superior a los países. Es que hmm. no puedes depender de que a alguien se le crucen los cables o no se le crucen los cables un día. Que también te digo, bueno, lógicamente los que estén más preparados, pues tendrán, tendrán muchas más cosas, o sea, más que ganar. Pero yo creo que estamos todos metidos en social ads, sí. estamos todos enfrascados hasta arriba de Publi. Eh, entonces, al final, pues bueno, nos afectaría a todos. Entonces, simplemente sería el típico trigger que hace un. Hay que cambiar las reglas del juego. Hmm. Ahora hay que pasar a pensar más en todo lo que decíamos de tengo que hacer. Ahora hay que hacerlo no me da otra. Entonces, bueno, hay que intentar, sí, anticiparse a, a, a evitar el que llegue y de repente sea otro y que te diga, ahora ponte a hacer otras cosas porque yo te he cortado el grifo. Entonces hay que anticiparse. Sí, sí. Trabajar en hay eso. que estar preparados. Sí, sí. Y hasta ahora, ¿cuáles han sido la acción o acciones que más os han ayudado a crecer, pero entendiéndolo como cualquier cosa? Es decir, no solo captación, sino tanto a nivel de marketing como de producto, como de cualquier otra cosa que tú hayas hecho en la empresa, ¿cuáles son los dos, tres momentos o cosas que hayáis hecho que tú digas, esto es lo que más ha contribuido o lo que más impacto ha tenido? Uf, buena pregunta. Eh, Así momentos, bueno, a ver, acciones puntuales, te diría, pues, yo que sé, siempre contribuye cuando generas un poco de hype con cosas como lanzamientos de recetas y cosas así, pero algo un poco más, digamos, estratega de probar un canal o cosas así, eh, por ejemplo, cambios, to, en general los cambios en producto siempre nos han funcionado bien. Cuando digo producto, o sea, decía producto, por ejemplo, lanzamientos de recetas, que eso son motivaciones y no funcionan bien, pero, por ejemplo, lo, lo que decía antes de cambios en el funnel, de cómo, perdón, ¿te, estás, ¿te está sonando un ruido? Es que están martilleando aquí. Sí, sí, pero no pasa nada. Sí, vale. Es, es, es leve, es leve. <risa> vale, vale. Nada, si se tal me, me dices y, y cortamos. Pero eso, que mmm, al final es, o sea, eso que te decía antes del funnel de permitir a la gente eh, explorar y adaptar un poco el plan a sus necesidades y demás, yo creo que son las cosas que más nos han influido en, en conversión, en este caso. Entonces, yo creo que al final es siempre que hagas algo que afecte directamente al cliente final, en producto, en, en mi experiencia son las cosas que más nos han funcionado siempre. Al final, mejorar sí. la experiencia, hacerle sí. caso, escuchar un poco sus, sus necesidades. Sí. Y y yéndonos al otro lado, ¿qué ha sido lo más complicado? Y yéndonos un poco a cuando tú empezabas a montar esto, eh, seguramente pensabas que algunas cosas iban a ser difíciles y otras más fáciles. ¿Cuáles han sido las que más te han sorprendido por ser mucho más difíciles de lo que tú te hubieras imaginado? Uf, mucho más difíciles. Um... Pues no lo tengo, no te creas que lo tengo. Tan claro. ¿eh? Eh, mucho más difíciles posiblemente a ver, por momentos el tema relacionado con operaciones, producción han tenido sus sus cosas porque cuando vas creciendo a buen ritmo eh, sobre todo cuando también eh, has pasado por medio de una pandemia en la que ha ponido muchas muchas veces cosas o sea, complicado sobre la mesa al organizarse el cómo gestionar producción, pues nos hemos visto, mi socio y yo metidos en, o sea, Joaquín y yo en, en, en producción, en fases iniciales, metidos ahí en faena. Entonces, yo creo que ahí es donde quizás ha habido pues, más cosas que me, que me, que me sorprendieron para, para eso, para, en cuanto a nivel de dificultad. Eh, pero al final, con, con curro, con tiempo, todo se saca eh, en las operaciones, me refiero. Eh, y, de, y desde el punto de vista de marketing, ventas y demás, por momentos te diría que precisamente esto que decíamos de Facebook, a pesar de que es a priori mi campo de batalla, eh, cada vez está más loco eh, y uf, tiene sus cosillas. Y, por ejemplo, cuando se cayó en octubre, pues nos hizo bastante daño. Entonces, es como pues reponerse de, ese, de esas situaciones el buscar alternativas, yo creo que eso sea es posiblemente uno de los puntos más complicados. Mm. Que al final, sí. pues dices, oye, pues sea public, pues mira, tienes más o menos claro lo que tienes que hacer y demás. Pero cuando empiezan a tocar, te cambian el algoritmo, te cambian, empieza a haber, pues eso, com, com, más competidores, más gente haciendo publicidad, eh, todos empiezan a carecer lo que pensabas que te funcionaba bien, de repente, pues cambia. Entonces, es como todo el rato muy cambios constantes y, y estar buscando optimizar y estar buscando dónde está el error y demás, yo creo que ahí es donde, porque no depende de ti. Sí. Eh, si dices, oye, el producto, pues en el producto puedes controlar tú más. Eh, el funnel, pues porque tienes más control sobre él, aprendes qué es lo que funciona qué es lo que no funciona. Pero claro, en publicidad es todo un poco más complicado. Entonces yo creo que esas dos cosas, en operaciones por momentos, sobre todo cuando metimos el, los procesos, que hay momentos en los que estás un poco más perdido y dices, ostras, vale, ¿cómo va a ser esto? Y demás. Bueno, eso, sí claro, nunca lo hiciste antes, pero al final en operaciones eso todo sale. Y en marketing, es la diferencia. Operaciones y marketing, yo creo que la, la principal diferencia es que hay, son problemas diferentes. Eh, mm. En operaciones, con horas y con tiempo y esfuerzo, lo sacas. Y en marketing, eh, o sea, en growth en general, es más complicado porque no todo depende de echarle horas y tiempo y, y dedicarle esfuerzo, porque a veces haces de todo y no eres capaz, y dices sí por qué no? Y, y te vuelves loco, ¿y por qué no compran? ¿y por qué? Dan? entonces, ahí seguramente sea uno, es uno de donde están los mayores retos Oye, y, y tú imagínate que te volvieras a máquina en el tiempo, eh, una máquina del tiempo atrás, al primer día y te pudieras dar un consejo, ¿habría algo que harías de forma totalmente distinta o que no harías o que enfocarías de otra forma? Eh, pues sí, hay unos cuantos aprendizajes eh, El primero seguramente sería Haberle metido más caña desde el principio En plan de coger y decir eh, Vamos más a muerte, ¿sabes? De decir, vamos a meter, meterle más, más pasta, más publicidad desde el principio ¿sabes? En vez de ir tan poco a poco, ser un poco más agresivos Yo creo que eso eh, a día de hoy lo hubiese hecho si, mirando hacia atrás y del y resto de cosas, pues, haber, haber montado equipo antes también. Pero al principio cuando montas un proyecto eh, tiendes a ver más por la caja, el dinero, o sea, a hacerlo todo como un poco más tranquilo. Pero cuando de verdad tienes un proyecto como es este, en el cual desde el día cero... Sabemos que es un proyecto, que es mi caso, yo siempre lo digo, es el proyecto de mi vida, eh, dices, eh, a veces no, no, no hay que ir tan tibios, ¿sabes? Y decir, a muerte, a muerte desde el día cero. Y eso es algo que, bueno, que ahora ya, ya lo hemos aprendido y ahora, pues, eh, es eso, ya, ya te digo, o sea, antes, te decía antes de, la, antes de empezar que estamos a mitad de una ronda eh, de financiación y que ahora es como, no hay, hay que andarse con titubeos, vamos a muerte, a por todas y hay que crecer. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas de, de, que, viendo para atrás, diría, pff, teníamos que haber metido gas y traya desde el principio de todo. Porque todo pintaba que esto, lógicamente, era un pepino. A, a muerte. Ya, ya que dices el tema de la ronda, eh, ¿cuál es vuestra visión a futuro? Para que busques este dinero, ¿qué es el siguiente paso de Frankie? Pues nosotros ahora estamos trabajando en, en, en varias vías. Una, que es a nivel producto... Eh, Queremos seguir, o sea, tenemos muchas ideas en mente, eh, en línea con esa plataforma tecnológica de la que hablaba al principio. De hecho, el otro día estaba analizando, eh, eh, bueno, cortes de gente que había entrado en planes de peso y no recuerdo ahora las cifras... Las cifras de, de, de retención y demás, pero era en plan, pues, eh, el lifetime value era el doble que el, los cohorts normales. Eh, la retención también se mejoraba un 60% en cosas así. Y eso era gente que, que, pues, que nos escribe y nos dice, mi perro está muy gordo, mi perro está muy delgado. Y entonces, nuestra veterinaria entra y le hace planes más a medida, manuales y demás. Entonces, eso lo queremos llevar y, y ofrecer directamente y transparentemente a todo el mundo que lo, que lo quiera. Y para eso hay que construir, pues eso, en, la, en nuestra plataforma tenemos que construir las herramientas para permitir a los usuarios hacer ese tipo de cosas. Controles de peso, eh, tiene problemas de pues, alergias o, o patologías, pues oye, te recomiendo este producto, este otro producto, estas cosas. Entonces, al final es empezar a construir esa plataforma tecnológica bien con todo lo que todos los learnings que tenemos ya históricos, que al final llevamos ya tres años trabajando y, eso, y de ahí tenemos unas cuantas cosas que hemos aprendido. Entonces, por una parte es trabajar en crear toda esa parte tecnológica y, y por otra parte, pues, seguir aumentando presupuestos, eh, explorar canales, o sea, lo que te decía un poco antes, a finales en Growth, eh, meterle más, meter más recursos. Todo para, para esto, lógicamente, pues, también estamos pensando en, en a nivel equipo, ampliarlo, eh, sobre todo en el área de Growth, que muchas veces lo pensamos y, y lo, lo, hablamos, lo hablamos internamente y decimos, es que ves el equipo que hay en Growth y ves el equipo que hay en en operaciones y soporte, atención al cliente y tal, y es que somos menos en growth. Entonces, es, dices, resto no se come. Y, y, y lógicamente, sí, las operaciones necesitan gente porque pues, tiene una carga de trabajo importante y tal, pero al final es oye, estamos creciendo. Hay que meter chicha ahí. Con lo cual, pues también, ahí necesitamos reforzar eh, con ciertos perfiles en growth para poder trabajar esto. Estamos trabajando un poco en, en, a nivel organigrama dándole una vuelta a, a cómo tenemos la estructura de la compañía a día de hoy. Digamos que el día cero que me puse a pensar en esto, dije, claro, siempre te salen en los típicos puestos, CMO, CFO, CTO, C, C lo que quieras, ¿vale? Y, y, y, y yo empezaba a escribir y decía, ostras, eh, eh, pero esto, pf, ¿a dónde vamos con esto y tal. Y digo, vale, para, Javi, piensa, objetivos, ¿qué queréis hacer? Y entonces dije, vale, necesitamos crecer. Por un lado, necesitamos eh, retener a la gente, o sea, mejorar la retención y crear un producto que sea la hostia y luego que todo funcione. Entonces dije, vale, pues ¿qué necesitamos? Un tío de growth, o sea, necesitamos un puesto de growth, un puesto de, de, de, de producto y un puesto de operaciones. Y esos son los, ese es el todo, el, todos los test que, que va a haber, los, bueno, después en CEO, lo que quieras, vale, pero lo, lo importante C, o sea, CGO, que no sé si existe, pero yo lo, voy a, lo, he, lo he nombrado así, growth, eh, producto y operaciones. Y con eso, esa es la estructura. Uno se va a encargar en crear producto que sea la hostia, como esto acabo de decir, la, la, la plataforma tecnológica. Uh -huh. Y otra rama con la parte de growth, que es llegando a cuanto más gente mejor y encontrando los canales, cómo, cómo comunicar, todo lo que hemos hablado también hasta ahora. Y luego operaciones, pues que todo eso fluya también. Hemos estado hablando de, de, de cada una de estas cosas indirectamente al final en, en esa sí. conversación. Y al final, pues eso, son como tres grandes bloques que juntos uh, hacen que, que, que el futuro de Frankie, pues, que, que de aquí a los próximos 18 meses, que van a ser las líneas de trabajo. Y eso, eso, luego también internacional, lo que decía también antes, empezar a dar pasitos. Eh, queremos, eh, finales de este año, yo creo que va, va a ser un poco pronto, pero finales de este año principios del año que viene, empezar a dar pasitos en Francia. Eh, estamos en Portugal, por ejemplo, ya, pero, pero o sea, operativamente estamos, quiero decir, no estamos haciendo push. Eh, tampoco es un mercado relevante para nosotros, al final Portugal pues, lo asumimos como Iberia, eh, y, y, y con, otro, con otro idioma, pero vamos, es lo mismo. Entonces, eso no lo contamos como internacional. Internacional empezará con Francia. Entonces, ahí sí que vamos a dar pasitos. Y, y los fondos eh, españoles, ¿qué, qué, ¿qué tal reciben este tipo de cosas? ¿O no estáis mirando solo aquí? Cuéntanos un poco ese, ese feedback sí. de los fondos. Hay, hay, hay en España los fondos, por lo menos con los que hemos hablado, normalmente... Eh, no suelen encajarle esta tipología de proyectos. Eh, son fondos muy centrados en modelos SaaS, con márgenes altísimos, pues, bueno, servicios. Eh, entonces, claro, cuando vas con un modelo como el nuestro, que, que la oportunidad es tremenda, es enorme, en un mercado súper apetecible, eh, que tiene otra, otra estructura de negocio, pues, claro, no les encaja. Porque pues frases como, oye, pues yo qué sé, mi CAPEX como mucho tienen que ser portátiles. Pues vale, pues aquí no. Eh, que luego también lo que siempre decimos, eh, oye, nosotros el capital con cada ronda que hacemos, el capital va para crecer y para crear el producto. Eh, nosotros no vamos a usar capital para para, para comprar un horno, por ejemplo. Para eso están los bancos, nos apalancamos en deuda bancaria y demás, entonces con leasing o con lo que sea y compramos. Eh, entonces, digamos que tampoco vamos a usar el capital para crecer, te apalancas en ello, lógicamente, y te permite, te permite ir al banco, pero no lo usamos para crecer. Entonces, bueno, eh, digamos que no les encaja, no les encaja. Es un modelo de negocio que es, más, es diferente. Y me gustó... Eh, en algún momento, hablando con cuando encuentras un fondo que sí que, que va muy alineado contigo, ¿cómo lo comunican? Y es que es tal cual. La realidad es que hay una oportunidad tremenda en todos los sectores, eh, cuando hablamos de consumer, que es eh, marcas digitales nativas que están disruptiendo en, en, esos, en todos los mercados, apalancándose en la tecnología para cambiar la forma de cómo consume la gente. Eh, o sea, lo hemos visto lógicamente En muchos otros sectores En ¿eh? Spotify, en la música, Uber Airbnb, bueno, no hace falta que, que diga nada porque ya todos sabemos esto Entonces al final, pues Frankie es una, una más De estas, ¿qué pasa? Que no eres Spotify, o no eres O sea, no eres un marketplace O no tienes esos márgenes que buscan otros Y demás, pero a nivel, a nivel Por ejemplo, Petfood, pues es una oportunidad tremenda Hace poco En Estados Unidos, hace un par de semanas se anunció el primer éxito de una compañía como Frankie allí en Estados Unidos por mil por mil millones. Hombre, no sé, eh, hay oportunidades interesantes y, y, y se están haciendo cosas muy chulas. Entonces, bueno, yo creo que no es un tema de, de oportunidad, sino que es un tema, pues, de eso, de encaje de, de, de tipología de proyecto y con lo que te sientes cómodo. Entonces estamos yéndonos fuera. Nos estamos mm -hmm. yendo a, a Europa. Que hay unos cuantos fondos también interesantes, Hardcore, eh, Briga, eh, bueno, hay unos cuantos. Estamos moviendo fichas y a ver si a ver, a ver cómo avanza el tema. ¿Y tú, tú cuál ha sido tu experiencia como emprendedor levantando pasta ahora con estos fondos? Es decir, ¿qué consejos darías, ya que estás pasando tú por ahí, a algún emprendedor que necesite levantar fondos con eh, fondos europeos? Mm -hmm has aprendido algo algo que te que sea útil yo si quieres si quieres hablar de fondos europeos hablamos cuando acabe <ríe> Vale. porque estoy en guerra todavía entonces si quieres hacemos la, la, la, la charla 2 cuando, la la cuando la cerremos exactamente y ahí, y ahí te puedo contar porque hasta ahora pues bueno poquitas cosas te puedo te puedo contar como como todo hijo de vecino que empieza con, a moverse y hacer rondas eh, te puedo hablar de no es <ríe> De momento, pues, toda la ronda todavía no está cerrada. Entonces, vale. entonces bueno, bueno, Hacemos cu cuando se cierre, porque se cerrará más pronto que tarde hablamos. Ya quería aprovechar, últimas preguntitas. Eh, ya un poco más sobre ti, tu experiencia como emprendedor y aprendizajes. Tú has montado ya varias startups, Frank lo has dicho ya, no ha sido el primer proyecto. Tú como emprendedor, ¿qué has aprendido en cada una de ellas? ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes que te has llevado? Pues, en Carrick, eh, que fue la primera aventura... La monté con Bryce, con bueno, un amigo de la carrera. Eh, teníamos el mismo perfil. Mm, digamos que lo arrancamos cuando estábamos acabando la carrera porque teníamos pues, inquietudes de hacer cosas por nosotros mismos. Y en algún momento, además, estaba pues, el boom de Hawkers y demás. Entonces, yo creo que eso nos empujó un poco a todo lo que es el mundo e-commerce. Y hacia ahí fuimos. Eh, aprendizajes de, de esa época. Mm, primero, que aunque te lleves de puta madre, como me llevaba con Bryce, eh, la realidad es que tienes que contar un equipo eh, estructurado. En plan, oye, pues que, que, que, te, que te... No me sale la joder, estoy escaso de palabras. Que te compagines con esa otra persona. Uh -huh. Que te aporte lo que tú en lo que tú más fallas y demás. Entonces, pues al final teníamos roles muy parecidos. Eh, luego también, importante, eh, dejar claras las cosas desde el principio, en el sentido de, oye, pues mira, porque estoy montando esto? Eh, quiero ir hacia aquí, en plan a nivel, pues, visión y a nivel personal y profesional. Que en ese caso los dos íbamos alineados y íbamos a muerte a por, pues, la, la realidad es que íbamos alineados a muerte, no íbamos alineados, íbamos a muerte a por lo que saliese. Porque, porque precisamente no habíamos tenido esa conversación previa. Entonces, bueno, ahí también aprendimos que cuando conforme fuimos creciendo y la compañía llegó a tener un tamaño, eh, Dijimos, oye, hacia dónde vamos, qué hacemos, y ahí, pues sí que había algunos matices más estratégicos y demás eh, que otra cosa, pero bueno, había matices. Entonces, claro, te das cuenta de qué importante es hablar antes de empezar un proyecto, con quién vas a montar el proyecto, pues oye, hacia dónde vas, cuáles son objet tus objetivos personales, tu visión de la compañía, etcétera, etcétera, valores y demás. Y, y, y, y iba a decir otra cosa, bueno, sí, y ahí aprendizajes y llamas de negocio. Lo que aprendí es, fue una etapa completamente diferente a esta, porque no captamos financiación, eh, fue todo, metimos 2.000 euros entre él y yo al principio y con eso tiramos, eh, pero fue una, un proyecto en el que aprendí la importancia de la recurrencia de los clientes, o sea, piensa que yo venía de estudiar industriales, o sea, de hacer integrales, hablando rápido, no tenía ni idea de negocio de e-commerce ni, ni de mundo startup, entonces ahí lo que aprendí fue eso, fue eso, la importancia de la recurrencia, donde en el sector moda, que es donde estábamos, es complicado, porque tienes que reinventarte con productos que encajen otra vez, que al, que al cliente, pues, bueno, vives también mucho de recurrencia porque hay regalos, gracias a Dios. Entonces, vuelven a comprar, pero es complicado. Y entonces, ahí fue donde me empecé a obsesionar con los modelos de suscripción y fue un poco el germen de lo que a día de hoy es, es Frankie. Y en Frankie, pues, de momento, aprendizajes, pues, a levantar pasta. <risa> A gestionar el equipo, estamos en ello porque en Carrick también lo máximo que fuimos, no sé, 5 o 6 personas. Y en Frankie a día de hoy somos ya 11 en oficina más 6 en, en, en, operarios en planta de producción. Entonces, bueno, empieza a tener otra, otro tamaño que seguimos siendo poquitos, pero estamos yo creo que en ese punto en el que dices, uff, hay que empezar a organizar ya mejor las cosas. Y yo creo que es una de las cosas pues, que más, ha, más he notado de cambio de, de, de Cárrica a Frankie. La, El salto de financiación, de, tener, de gestionar fondos y demás, y el salto de, también a nivel equipo. ¿Y, y cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? no Porque pues, justo con sales de la carrera, montas una empresa que llega un punto, ahora estás en, en Frankie que está creciendo mucho más. ¿Has tenido tú que cambiar algo a nivel personal para, para estar a la... ¿O a la altura o para ser capaz de sobrellevar las situaciones a las que te enfrentas? Sí, a veces, a veces es complicado. Siempre tienes momentos, lógicamente, pues, eh, puertas hacia afuera. Siempre estás diciendo que vas como una bestia, como una moto. Pero todos los proyectos y el que diga que no, miente. Eh, siempre tienen sus altibajos de, pues, de ventas o de lo que quieras. Sus, sus problemas marrones o lo que quieras. Eh, entonces, al final, pues una de las cosas que tienes que aprender es a decir, oye, mira... Eh, esto es, es, es un proyecto que, que he creado, entre otras cosas, porque me flipa, porque me mola, porque creo en lo que estamos haciendo y por el camino, pues hay oye, pues no pasa nada, ¿sabes? si las cosas no tiran como tú crees, joder, pues dalo todo a muerte y disfruta por el camino. Entonces, eh, al final yo creo que es esa parte de entender que lo que estás haciendo en el día a día lo estás haciendo porque quieres y no rayarte mucho más. Y, joder, yo me acuerdo que... Que hace, pues no sé, un par de años mmm, había momentos en los que me costaba dormir muchas veces, dormías mal, te llevas cosas a la cabeza, eh, tienes historias. A día de hoy, o sea, lógicamente tienes preocupaciones y le das vueltas a muchas cosas, pero, pff, o sea, no hay color, no hay color. Eh, lo, lo tengo asumido con otro tipo de mentalidad, eh, donde al final pues vas a muerta por lo que estás construyendo y sabes que hay muchas cosas que no dependen de ti y que no pasa nada. Y que forma parte del juego y hay que asumirlas como, como tal y ya está. Pero tomárselo con tranquilidad y saber que tienes una vida, eh, esto a, o sea, afecta a todos los niveles, eh, con los amigos, en relaciones, en muchas cosas. Porque al final yo soy un bastante workaholic, eh, cuando lo escuche la gente del equipo lo entenderá. <risa> eh, entonces al final eh, pues, te afecta también en tu día a día, en, incluso pues, hablas, con, quedas con colegas y muchas veces tu tema de conversación es Frankie y entonces también es otra cosa que tienes que aprender a, a pues a, primero a intentar hablar de otras cosas que no sean Frankie y luego que el día que no te, o sea, saber con, convivir con que eso es así y, y oye, pues yo tengo una, es una etapa de tu vida, bueno etapa o no sé si esto se acaba porque esto igual es para toda la vida ya. El, el, el uno detrás de otra, pum, pum, pum, pum. Pero al final es, oye, pues a ver qué, qué es lo que estás haciendo, lo que te flipa, lo que te mola y que si no tienes, pues no encuentras forma de de hablar o sea, con alguien un día, pues oye, pues mira, pues porque tienes mil cosas en la cabeza y estás ahí. Pero bueno, sí sí que tiene implicaciones en muchas cosas y a veces es mm. complicado. sí. ¿Y, ¿Y cómo has sido capaz tú de gestionar esto, ¿no? este, este cambio de hace dos años ahora? ¿Hay algunos hábitos o al, algo aplicable que hayas hecho ¿O, o simplemente lo has sido capaz de cambiar? Me encantaría decirte que medito, que hago mindfulness, que no sé, lo que quieras, pero no, la realidad es que no, le intenté mil cosas. Bueno, intenté, pff, me, intenté es, es, es, me puse un par de días a intentar meditar y lo dejé, me comió la vida. Entonces, no no, no, no hago nada especial, simplemente pues trato de asumirlo. Pues bueno, en casa, gracias a Dios también eh, me apoyan a muerte, o sea, saben a lo que estoy jugando y, y o sea, hasta el infinito. Entonces, eso también es algo súper positivo para mí, porque si no fuese así, sería completamente, sería muchísimo más difícil, porque. Porque al final es un apoyo que, pues, oye, tienes a alguien que te escucha cuando quieres hablar de cosas, de decirle la realidad de cómo estás gestionando internamente tus problemas y demás. Entonces, eso posiblemente sí que sea algo que te ayuda, el compartir las cosas y el hablar. Entonces, tener a alguien que puede ser eso, pues, tu founder, tu mujer en casa, quien sea. Entonces, al final, pues, tener a esa persona al lado que te apoya y liberarte un poco a veces, eso yo creo que es algo que, que viene bien, hablar las cosas y compartir con otros emprendedores eh, una, yo siempre me acuerdo que joder, cuando hablo con siempre hablo de los mismos, pero porque son socios y son amigos, pero Eloy de Wittaka, el, eh, o sea, perdón, Eloy de Jeff Andrés de Huitaca, eh, Pablo de Barquiu, bueno, esta gente, cada vez que les escribo, lo, su primera respuesta es que tal estás porque saben de qué va el tema, ¿sabes? Saben esa, esa carga, esa presión esa, todo, todo lo que te puedes tener en la cabeza y es algo bastante recurrente en general en emprendedores, que lo primero es preguntar ¿qué tal estás? Y es, no, pues estoy vendiendo, no, no, ¿tú qué tal? Y es lo primero. De hecho, bueno, sí. está Diego eh, eh, con el proyecto, con Ancla, ¿no? Se llama. Justo. Eh, que, bueno, es un tema que está muy muy ahí en boca de todos y demás, eh, pero que no es nada nuevo, simplemente pues lo saco a la luz y, y quedó patente. Y, y viene bien, viene bien, porque sí. hay momentos chuncos, como tú has dicho. Bueno, Javi, a, para acabar, de, si alguien ha escuchado hasta aquí y dice, ostras, esto de Frankie de King suena muy bien, ¿A, ¿a dónde tiene que ir? ¿Por dónde te puedes seguir? ¿Por dónde puede compraros? Bueno, pues muy fácil, simplemente, bueno, muy fácil porque hay que deletrearlo, un poco complicado por aquí, pero lo podremos poner en algún sitio, yo creo, Corti, eh, pero frankideking.com. Frankie es, eh, no sé si se, se va a ver este vídeo eh, Lo va a escuchar la gente mayoritariamente. Okay, vale, es fra bueno. Frankie, con, con I latina y con E. Sí, F-R-A-N-K-I-E -F de KingElRey.com. Y sí, nada, irá, y ahí, irán pues, el título, seguramente, sí. del podcast, o así sea, si no cotillear por el título, que estaba, estará bien escrito. Exactamente. Y, y nada, y ahí entran, pues completan el perfil con el perrete y. Y, y para adelante le podemos hacer un pequeñito cupón ya que estamos aquí claro que sí suelta suelta el cupón no sé ahí. no sé de cuánto ya lo pondré vale sorpresa o sea tendréis que entrar para verlo pero vamos a poner el cupón product hackers por ejemplo Venga, ya está pues ya lo sabéis por, ponerlo por, y sorpresa, sorpresa ahora. esto es como una tómbola o sea iros para allá y lo veis genial pues, sí, sí. pues nada, Javi, muchísimas gracias por todo, por, por, por todos estos aprendizajes. Que os vaya muy bien ahora la ronda. Ya, ya te traeremos para contar el resultado de aprendizajes hablando con fondos europeos y apetarlo mucho. Muchísimas gracias. Genial. Gracias a ti por, por, por atenderme y escucharme porque a veces doy bastantes vueltas y hablo demasiado. Ha ah, estado maravilloso, tío. Gracias. Y a, y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.